¿Qué te, trae, ¿Qué te trae por aquí? Nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Bueno, Esto ¿qué? está mal. Este, no se vamos... era... Oye, sí, bueno. puta ortografía! Ash. <risa> ¡Qué mal! Bueno, pues ahora mismo solo vivimos aquí mi hijo y yo. Si queréis podéis quedaros aquí y haceros ¡Oba! vuestras casas por aquí. También tenemos vendedores que vienen todos los días. Pero si queréis vivir aquí, tendréis que contribuir en, en, con el pueblo y hacer los favores que mi hijo y yo os mandemos. ¿Estáis de acuerdo? No sé yo, esto suena a que nos van a esclavizar. No sé yo, eh. Me suena a estafa. Sí. Esto no, más. la casa es esa. Joder, Daniel. hermano. ¿Para qué haces una casa tan grande si no es la casa? Yo me hago una taberna, pasó, eh, por aquí. ¿Qué? Aquí, coño. Ah, voy. Ah. ¡Hostia, Juan! ¿Qué Jesús. Yo... Tú, tú, que lea, que lea, que tú eres tío, que, yo tengo... yo, que, lea, que lea. Entonces, Pero llevamos sin tener visitas desde hace meses, y los demás habitantes en de San Laurent se fueron hace cinco años. Desde entonces, mi padre y yo estamos intentando que los viajeros se queden aquí, a vivir para que hubiera más población. Ja, ja, ja, ja, ja. Ya hablamos con tu padre y nos quedaremos aquí. ¿De verdad os vais a quedar? Guasta, ¿Qué dice? WhatsApp dos por tres? Eh, insanola, insanola. Pero otra vez, es que estoy eh, muy ¿dónde estás? pero bueno como, como veis, solo estamos, solo tenemos esta casa, pero qué decir, si tenéis aquí un pedazo de casoplona ahí delante, un, bueno como veis, solo tenemos un esta bimbo. casa, un ayuntamiento sin alcalde y una cárcel que no tiene uso alguno, guay. Por eso os lo agradecemos de, pero eh. lo agradecemos de verdad. Bueno, no os molesto más. Haceros vuestras casas por aquí, tenemos sitio de sobra para todos. ¡Le he cagado, ¡Le he Se le da uso, Bien, pero oye, yo le voy a dar uso. Y este... Realmente. Ha sido bueno. educado, ha ¿Qué sido se educado. Se llama... ¿De ¿Sí? Música de yoyos. O sea, le es falta, verdad, le falta la... Le falta H. H. O sea, esto me parece Allá, muy, muy feo. No yo tenía un mod de yo-yo y, ¿Qué y ¿qué ha pasado. Me y... bueno, parece y... incorrecto. Eh, eh, Hanako, ¿Qué, te voy a dar permiso, tú tienes que estar en el ¿vale? Acabo de aparecer ahí, no sé por qué. Hola, ¿no? Si queremos tener que salir del chat de voz y hablar con otra gente y eso. Eh, tenéis pues... tres canales de voz. Voy a crear más ahora para que para todo el mundo, así que sí. Ah, Naru. Vale, ok. Nos desconectamos de Discord entonces. Exacto. ¿Cómo funciona el chat de voz? Wow, wow, wow, wow, wow Woo. Tortilla Land, versión streamers pequeños, chicos Vale, que no se pueden utilizar Perfecto, me mata un esqueleto Empezamos bien la serie Empezamos bien Bueno, yo me voy Yo me voy Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Ay, Dios mío Me voy, me voy, me voy Ha sido un placer conocerle, señor ha sido un placer conocerle, pero me voy. Ay, Dios mío. A ver, no sé dónde irme. No sé dónde irme. Voy a dar la vuelta por aquí. A ver. Uh. Uh, uh, uh, uh. De la que nos hemos librado, chaval. De la que nos hemos librado. Uh, uh, uh. Perfecto. Maravilloso. A ver, déjame poner esto aquí. Esto aquí. Aquí existen los sacos. No, no existen los sacos. No existen los sacos de dormir. No sé, pero, pero, pero... Es que, es que estoy muy nerviosa. Ay, Dios mío. Nuestra primera serie oficial. Como si fuera tortilla, Lan. Ole, ole, ole. A ver. Eh, problema. Se si está haciendo de noche. Van a dormir todos. No lo sé. Hacha de madera prohibida porque lo del Word Edit... Perdóname. Hacha de madera. ¿Cómo que hacha de madera? No entiendo. No entiendo eso. Voy a buscar... Voy a buscar roca. Para poderme hacer el hacha de piedra. Y la el pico de piedra y todas esas cosas. Dime que sí. ¡Por fin! ¡Aleluya! Z, Z, Z. No, quiero dormir. Quiero poner la mesa. Quiero hacer el horno. Luisito Comunica. ¿Por qué se ha puesto ese nombre? ¿Por qué? A ver. Vale, duerme, por favor. Que alguien duerma. Dime que no me van a atacar los bichos. Vale. Vale. Mira, estoy con Luisito Comunica. Huele muy buenas. Vale, vale, vale. Estoy con los chicos, chicos. Un poco. Oh, se puede acercar Vale, vale, guay, guay, guay Eso está guay Eso está guay, y esto también está guay Esto también está guay Vale, las antorchas Las antorchas, por favor ¿Qué hacemos sin antorchas? Valle. Dice Es en un canal de disc Es en un canal de disc Vale, vale, ok, ok En un canal Ah, wow, pues yo con... ¿Eres, eres Luisito Comunica, ¿no? Sí, sí Vale, ok yo eh, dar... no, ¿Se pueden hacer casas conjuntas o eso no se puede? Supongo que sí lo, Porque si se puede, lo podemos hacer los dos Porque o sea, en el pueblo que... están los mercaderes y eso Claro, exacto O sea, lo suyo sería estar como intermedio o sea, bueno, ni, muy muy, cerca ni muy cerca a... para que nos hagan a nos, nos nosotros la vida de la casa y eso, exacto ni muy lejos eh. para tener que patearnos en medio mundo. Correcto. ¿Acabo de ver un perro flotando o es cosa mía? No, no, no, es cosa tuya, lo he visto también. <risa> vale, sí podemos pillar más minerales, mm. o sea, más materiales, porque por ejemplo el carbón, mira, ya, ya he encontrado carbón. Voy a meter o sea... aquí troncos de roble y a unas malas tengo 47 tablones de roble, vale. así que... Más que nada para ir haciendo más carbón y tener ahí... Aunque aquí hay, ¿eh? O sea, acabo de encontrar un montón de carbón. Perfecto. Pero bastante, o sea que... Si quieres, utiliza esa madera y... o guárdatela. El panadero trae a por 5 de hierro un stack de semillas de trigo. Semillas también de remolacha, de sandía y de calabaza. La sandía yo creo mejor. Porque el trigo lo puedes conseguir fácilmente. O sea, sí. la sandía es algo que cuesta más, ¿sabes? Nada, ver. Pero, ¿qué es? ¿Por uno de hierro o por un stack? Por... a ver Lo de la sandía es 5 de, de... de hierro, 16 millas de sandía Bueno, no ni tan mal Vale, pues cuando encontremos hierro podemos... Vale, yo voy a hacer el huerto aquí Aunque sea provisional, ya nos desplazaremos a otro sitio Pero por ahora... Hacemos un punto de, claro. de guardada ah, Nos vamos ahora de exploración y allí nos hacemos Un waypoint para marcar la zona Ya, pero Esto, entonces, como volvemos? ¿Sabes? Yo creo que voy a poner un waypoint aquí ya ¿Cómo se hace el waypoint? Con la B Con la U. Claro, pero esa... ¿Ves dónde están Las calabazas? Voy, voy para allá Espérate. Pero claro, es que No sé si ahí se... Es que eso... Eh, vale, voy a hacer el checkpoint aquí qué es lo que iba a hacer <ríe> eh, Casa eh, Vale, voy a poner guardar Vale, y me voy a ir al otro checkpoint Ok, vamos a recoger las cosas entonces y nos vamos a... Venga Ahí Es que claro, ahora mismo somos muchos en el server y estamos todos esparcidos Entonces hay mucha gente cargando chunks y, yeah. eso, y va generando mucho lag Ya yeah. Hay que arreglar este ah. ascensor, ¿eh? Porque esto no puede ser ¡Perfecto! Oh. ¡Uy! ¡Uy! Que casi me mato Uy. Que casi me mato Que llevo Uy. yo todos los ítems arriba Vale, espérate yes. Espérate, espérate. Yes. ¡No me salto. Yes. A ver ¡Uy! ¡Uy! Es un mini Mimic, no sé lo que es. No sé ni lo que es. Ha dado no, 20, veces. un cofre. Ah, ¡Oh! Ese mod estaba en Carmelan. Ese cofre. Ese, ese cofre. ¡Puah! Ese cofre soltaba objetos tochos, eh. Pero, pero, ¿qué ¿qué un cofre mimic. es? Porque es un mimic. Un mimic es un, como una especie de mod, como un zombie. Pero en vez de ser un zombie, es un cofre, ¿sabes? Y si lo matas, te da cosas totochas. Wow. Real, Sí, sí, sí, es de una serie, es una serie que estamos como invitados, ah. es un server prip, prip. Ay, vamos, ¿Vamos, a la mina? Eh, vale, sí, espérate. Pero, pero, o sea, toda la gente muriendo menos nosotros. Sí, sí, nosotros estamos aquí. Lo único que me ha pasado a mí es que he muerto por, porque un árbol se me ha, hecho, se me ha puesto encima. Y ya yo, está yo, nada más. yo he muerto por un salto de fe. Es lo único que, que me ha ocurrido. El resto no ha habido ningún problema. Me voy a llevar una mesa de crafteo. Me voy a llevar un horno, ¿vale? Pues. Y, y, uno, y un cofre. Por si tenemos que hacer ahí eh, Revisión de cosas y tirar inventario. Por si tenemos que picar nosotros. Uh, uh, a ver, que tampoco pasa nada. Picamos uh, nosotros y ya está, pero claro. Vamos a tener que besarse dejar, que a más pico. Sí. sí nos Amigo, claro, en el mapa En el Claro, claro, claro No había caído Es verdad Te veo, te veo, te veo ¿Y aquí? ¿Vale? ¿Y aquí, oveja? ¿Izquierda? ¿Vale? Vamos, vamos, vamos, vamos Hostia, no ha volar con una bufanda <risa> Vale Vamos para allá Vamos aquí. Hemos encontrado mina Bueno, lo ha encontrado él, ¿eh? eh... Lo vamos a ¿eh? oh, necesitar. No. Uh, espérate. Uy, uy, cuidado. Ostia, ah, ya sé torta. lo que hacer. Ya sé lo que hacer con el lingote que, que sobra. Iba. Un escudo. Y me muero. Hazte un escudo. <risa> no, no, no, que muero. ¡Un oh, creeper! ¡Que muero! Me morí. No me lo creo. <risa> no me lo ah. creo. Al oh, no de los dos se tiene que clasificar. Hay que clasificar, no sacrificar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor. Hemos muerto. Hemos morido ¿Otra vez, en serio? Ahora he revivido un dios, según. Su... Otra vez he muerto. Me está reviviendo un dios. Es que tengo un zombie. Tengo un zombie en la nuca. No puedo... No puedo levantarme. ¡No! Jodas. Vale, vale, vale, vale, ah. vale, vale. No, no. Ah, dios mío, qué rabia. Sacarlo. Uf uf, uf, uf, uf, Ay, dios mío. Vale, voy a intentar matar al esqueleto. Uf. Vale. Uf. No me lo creo. Estaba, creo que a un toque. ¡Creo que está un toque! ¡Creo que está un toque el esqueleto! Vale, ¿tú todavía estás muerto, no? ¿O no Bien. te has resucitado? Ya me has resucitado, ya me has resucitado oh. Vale, hay que matar ese esqueleto Hay que matar a ese, esqueleto. Matar muerto, a ese esqueleto Sí, ya lo ha matado el uh. admin ya está, ya está, ya está, ya está Dios mío, vaya salvada, nos acaba de hacer aquí el admin Muchas gracias, ¿eh? A los, a los dioses, de verdad Muchas, muchas gracias Dios mío, de la que nos hemos librado O sea, de la que nos hemos librado, no, de la que se ha liado La que se ha ¿Eh? liado ¡Oh! oh, oh ven, aquí, ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Una mancha! Vale. Ven Voy wow. Esto del agua, a ver si puedo quitar esta corriente Vale, voy a ver si eh, Los directos, ¿vale? Los puedo hacer cada día Aunque sea antes de ir al gimnasio Y así por lo menos tenéis entretenimiento Hago mm. antes de ir allí. Necesitamos los tres diamantes, pero ya, porque si queremos traer la mina con el escudo, vamos a necesitar las capa de visión nocturna, y para las capa de visión nocturna necesitamos tres diamantes, y para tener tres diamantes... y ¡Sí! ¡Necesitamos minar! ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. espérate. No entiendo. Eh... Ven, ven. Ven dónde estoy yo. ¿Dónde estás? <ríe> ¿Dónde están las, la fila de antorchas? Mm. ¿Me ves en el mapa? Te veo el name tag, pero... Vale, sube. Voy. ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¿El qué? <ríe> eh, Alguien... Uh -huh. Vale. Sí. Ha puesto un cartel. Sí. Y ha puesto bum, ah, pues, bum, boom, boom, oh. Y, y, y luego se ha ido. Y desapareció. Qué bien. Eso sería un moderado. Es que, es que me quedaba así como... A lo mejor me quiere decir algo en plan secreto o lo que sea, ¿no? Pues nada, puede seguir minando. <risa> puedes seguir minando. Oh, un cofre. ¡Holi! Ya uh... había en el cofre? Dios mío de mi alma y lo que hay aquí eh, Mira No hay fases, ¿no? ¿O sí hay fases? ¿Fases de qué? En plan La de encantamientos de. No, que yo sepa no Vale, ok, pues Dios mío lo que hay aquí ¿Qué hay ahí? A ver, que no lo voy a usar, ¿eh? Pero que Son ¿Qué cuatro libros encantados Mira, uno es poder 4 rece y receta del alma atada, que no es lo que es eso Otro, protección 3, ojo, eh Madre. Atención, poder 3, suerte marina 2 Y el último, irrompibilidad 3 y receta del alma atada sí. Lo que voy a hacer, voy a hacer Porque esto sí. va a molestar bastante a ver qué encuentro por esta zona. Que así, no sean a bichos. Morirme, lo voy, a, voy a clausurar esta zona para no morirme. Para que no entre ningún zombie, ni ningún creeper, ni nada. Vamos. Bueno, o está cayendo tormenta. Uh, está o, los cayendo. Dioses o los dioses están, están cabreados. Eh. O los dioses están exacto, cabreados. Exacto. ¿po? Come, chiquillo. No puede comer. No puede comer. ¡Oh! ¿no? Bueno. Uh, que espérate, que imite al jeta, chiquillo. Espérate. No puedo apagar el fuego tampoco, tampoco puedo apagar el fuego. ¡Ay que me quemo! ¡Ay que me quemo! Vale, bueno. ¿Por qué te ¿Están tirando los rayos a ti? Así, sí. ¿Por qué? No sé, si no he hecho nada. Una, dos y tres. ¡Ey! No, espérate, así. ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta77 Un directo fantástico vídeo Y en el día de hoy Continuamos donde lo habíamos dejado En el capítulo anterior y Ya está, ahora, hecho <risa> Hecho A ver si puedo Romperlo Lo rompo, lo rompo Lo rompo, lo rompo uh, uh, uh. Vale, vale, vale, vale ya está, lo he rompido. Lo he, lo he roto. No queremos morir el primer día. He dejado ahí la experiencia. He dejado que me la lleve. Experiencia, por favor. Gracias. No lo sé. Digo, no lo sé. Vale, vale, vale, vale. vale. Perfecto, me llevo la mesa. Me llevo a la mesa. Me llevo a la mesa. Me quiero llevar la mesa porque es mía. Bueno, esto mola, ¿eh? Esto mola, estamos, estamos bajo tierra Lo único que, vale, ahora lo que haré será ir a, a acabar, la, a seguir con la casa ¿Qué eh, sería? Podría hacer directos eh, los, Es decir, sería a lo mejor cada día Solo que los días que hay gimnasio Lunes, miércoles y jueves y ah, Lunes, miércoles y viernes Pues serían más cortos Es la única diferencia Vale, es la única diferencia Uy, uy, casi me caigo Casi me caigo ahí Me voy a ir para casa Vale ¿Es de día o es de noche? Esa es la pregunta Vale, a ver, nos falta lo único eh, Las botas A ver si podemos conseguir el hierro por vale Hola hola hola soy cola es verdad perdón que pensaba que era digo perdón perdón hola qué tal dice lo pone en el bar. Vale. ya estamos en tierra firme chicos tierra firme perfecto ya es de noche claro que, ¿Que sí 995. con mi suerte voy a morir dice y el bot no puede leer la palabra remala no no no es que eh, se ve que tengo que ir entrando a de vez en cuando a la página para que... Para que el bot como que se actualice, ¿sabes? A ver, yo de momento no voy a tocar nada. O sea, no voy a tocar ningún bot. De momento no voy a tocar nada. Hoy toca hacer la casa. Ya testearemos los mods, ¿vale? Tengáis paciencia. Tengan, tengan paciencia, por favor. Dice, lo que se ponen en los cofres para poner la contraseña. Ah, vale, ya, ya lo sé, ya Pero eso todavía no lo vamos a hacer A ver, me van a dejar un mensaje subliminal Atención, ¿eh? Hay que averiguar el mensaje Averigüemos el mensaje ¿Qué me va a poner Adelante, escriba usted Eh, Ok Killing Car 995 vale. A ver qué me mandas, eh. Si haces un water drop desde mil bloques. ¡Espera! ¡Que espera! ¡Que me está matando un zombie! ¡Pera, que me está matando un zombie! Ya. Gracias por salvarme, Slime. Te puedo ofrecerte algo. Vale, que me das a cambio Espérate, voy a... esto. No sé qué va a salir de aquí, eh Te lo digo ya Como dato, no sé lo que va a salir Bueno, perfecto, no cabe en el inventario eh, tiro esto Tiro... Esto, dejo esto, dejo esto Esto lo tiro Esto también Vale, perfecto Espera, que como Espera, que el muñeco tiene hambre 995 <ríe> espera que el muñeco tiene hambre Esto va a ser muy divertido No me lo pierdo Ya puedes sacar clip ¿eh? Espera, espera, espera, espera espera. Que no me acordaba de la armadura No me acordaba de la armadura Espérate un momento ¿Me dejas hacer otro cofre? Espérate Pum, pum Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam, pam, pam, pam Con lo que me ha gustado, ¿sabes? ¿Acepta? Venga, va Va Aceptemos el reto, chicos. 995. Vamos. Dice, no puedo sacar clip. No me Kilinkard 995. Roles. Dice. No estoy en casa. Oh. Pero desde el móvil creo que puedes, ¿no? Killing o no 995. puedes noventa. Dice. Oh. Y desde el móvil no se sé hace. Bueno, para los demás. Tarda un pelín. Ok. Yo ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo. Claro, no tengo agua. Linkar 995. Dice, verás el morrazo que te pegas. El morrazo. Quiero que la gente saque clip de esto, por favor. Cada color más adentro de. Eh. Linkar 995. Dios. Vale. Okay. Hostias, terrible que se viene. <risas> se viene el Verás que me empuja. Verás que me va a empujar. Me empuja, no me fío, verás tú Me va a empujar Verás tú que me va a empujar Se viene, se viene, se viene el momento, se viene Se viene Se viene, se viene el morrazo. Como lo consiga va a ser un poco Va a ser muy, muy flipante Cuando quieras, eh, yo Nos va a salir. Haz, haz la predicción. Vale. Haz Quieren la predicción. Uf. Dice, vale. Pero dale, salta mujer. Una. Dos. Oh, oh, no me lo creo. Uh, uh, no. Vale. Ahí tenéis. Medio minuto Tenéis medio minuto Vale Voy para allá Ha salido La predicción sale Vamos, vamos, vamos Venga, predecir, predecir Una, dos cop! ¡Oh! Vale, vale, vale, vale, vale es que no llego, no llego, no llego Davis, ¡Oh! Davis, no me lo creo